Soy Jamel Mejía Vázquez, alcalde del municipio de Portonare, unidos eh, construiremos el cambio, invitándolos más adelante para que nos eh, encontremos eh, haciendo un programa importantísimo donde mostraremos todo lo lindo y lo bueno que tiene Portonare en gastronomía, en turismo y en todo lo que hoy, hoy prevalece en nuestro municipio. ¿Por qué visitar a Portonare? Portunale es un municipio que queda en, toda, en todo el ombligo del país. Es un municipio rodeado por el río Magdalena, por el río Nare y rodeado por diferentes cascadas que caen a los diferentes ríos de nuestro municipio. Portunares tiene un bello paisaje, gente acogedora, gente amable, un municipio remaso de en de Magdalena medio, un municipio que tiene mucho para mostrar, mucho para ver, que se quedarán enamorados si vienen a Portunari. Hoy Portunari va a ejecutar en este año 2022 casi 25 mil millones de pesos en obras. Tenemos la Placa Olla de la Pesca de la Sierra, el malecón que va a ser el mejor malecón del Magdalena Medio, el malecón turístico con el parque que hoy estamos ejecutando la obra. Eh, tenemos 90 viviendas, más de 200 metros de vivienda, 90 viviendas en sitio propio, la pavimentación de la carretera por Puerto Triunfo y muchas obras más eh, que estaremos ejecutando en este 2022, la bocatoma del río Nare, la, la petar de la bocatoma del río Nare, eh, donde llega el agua para, para nuestro municipio. Y, y son muchas obras que este año estaremos ejecutando para el, el bienestar de nuestro municipio. A portugués lo estamos mirando prospectivamente como un municipio que va a ser, uno, industrial, porque vienen viene empresas para Portonaria. dos, turístico, porque tenemos las mejores, los mejores ríos, las mejores aguas, las mejores cuencas, microcuencas, cascadas en nuestro municipio, tres, eh, va a quedar pavimentado, cost, eh, pavimentado totalmente en nuestras carreteras y yo creo que el turismo va a ser la, el gran potencial que tenemos para, para, para mostrar en los próximos años.